Los adverbios Un adverbio describe o modifica un verbo, un adjetivo, otro adverbio. Un adverbio contesta la pregunta ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo formar un adverbio? Añadimos la terminación de mente a la forma femenina singular del adjetivo. Ejemplo, afortunado, afortunadamente, alegre, alegremente, feliz, felizmente, lento, lentamente, rápido. Rápidamente. ¿Hay otros tipos de adverbios? Sí. Hay adverbios de tiempo. Actualmente. Ahora. Anoche. Ayer. Diariamente. Hoy. Todavía. Ya. Nunca. Siempre. Hay adverbios de lugar. Acá. Allí. Arriba. Atrás. Aquí. Cerca delante, detrás, dentro, debajo, encima, lejos. También hay adverbios de cantidad. Algo, bastante, demasiado, más, menos, mucho, poco, tanto. Y hay adverbios de modo o manera. Así, bien, despacio, mal, mejor peor. Ahora, vamos a practicar. Vamos a cambiar el adjetivo a un adverbio. Suave. Suavemente. Cuidadoso. Cuidadosamente. fielmente triste tristemente completo completamente final finalmente especial Especialmente, breve, brevemente.